Bueno, comencemos con el ejercicio 5 de la clase 7. Nos pide realizar un programa que le pida 5 números enteros al usuario. Los mismos van a ser almacenados en un array. Luego ejecutar la función borrar impares pasándole el array y esta deberá reemplazar los números que son impares por un 0. Luego imprimir el array para chequear el funcionamiento y por último nos pide ordenar el array de menor a mayor y volver a imprimirlo. Así que bueno, podemos empezar eh, desarrollando la, la función de imprimir números y generamos un array en el main y ya le damos algunos, algunos valores iniciales. ¿sí? Vamos a arrancar por acá. Tenemos ahí en el main, vamos a crear un, nuestro array int. Podemos darle algunos valores iniciales. Esto, esta línea después la borramos, así le pedimos los, los valores al usuario, pero nos permitiría probar el código. Fantástico. Bien. Y ahí podemos probar, la, podemos desarrollar nuestra función de imprimir números. Acuérdense que es una buena práctica, se la copian y se la pegan desde cualquier lado, traerse la, el estilo de documentación de Doxygen. Sí, yo acá me lo traje de cualquier función, de la última que había estado trabajando. ¿Para qué? Para poder construir ahora lo que, lo que necesito en mi función. ¿sí? En la medida que voy definiendo los parámetros, voy explicando para qué sirve. O sea, la función es una función que imprime el contenido de un array de enteros. Bien, va a recibir como primer parámetro, obviamente esto... Lo, lo borramos. Va a recibir como primer parámetro un puntero al array. Int p array. Obviamente al ser un puntero es un int asterisco y no un int. Y también va a necesitar recibir el límite o longitud del array para saber hasta dónde recorrerlo. ¿sí? Entonces, bueno, ahí longitud de casualidad me quedó. Define el tamaño del array. Y en este caso entonces dijimos que p array... Es el puntero al array que se va a imprimir. Sí, retorna 0 si salió todo bien. Y menos 1 en el caso de error. ¿sí? Bueno, podemos hacer lo mismo que venimos haciendo. Declarar una variable retorno. Podemos retornar. Retorno. Bien, entonces, ahora estamos en condiciones de poder recorrer el array e imprimir su contenido. Para el cual vamos a necesitar un índice que nos permita recorrer el array. Y acá lo que vamos a hacer es un for que va a ir desde i igual a 0, mientras que i sea menor al límite, vamos a ir incrementando a i de a uno. Fíjense que esto que estamos haciendo tiene sentido si y solo si yo ya pude validar los datos que recibí como parámetro. O sea, que esto al ser un puntero no esté apuntando a null y que el límite sea mayor que cero. Entonces vamos a arrancar acá preguntando esas dos cosas. Vamos a preguntar si P array es distinto de null y si límite es mayor a cero. Okay. Si se dan esas dos cosas, recién en ese momento voy a tratar de recorrer el array e imprimirlo. Bien, no me dice mucho cómo lo tengo que imprimir, así que voy a imprimir el índice y el valor. Printf, voy a poner acá índice y lo voy a imprimir, por %d, raya y valor, por ciento %d. Entonces acá voy a estar imprimiendo la i, y acá voy a, voy, a, voy a mostrar qué tiene el array en la posición i. O sea, cuál es el valor del array en la posición i. Para lo cual necesito p array en i. Bien, le podemos poner un salto de línea acá, como para que no se nos vaya juntando todo. Fantástico. Si pudimos validar, o sea, entramos acá al for, acá podemos hacer que el retorno empieza a valer cero, como para indicar que está todo bien. Bueno, ahí tendríamos nuestra primer función, la que imprime los números. Entonces, como acá ya tenemos creado un array, todavía no hicimos la interfaz para pedírselo al usuario, podríamos ya llamar a la función, que no se llama printf, que se llama imprimir números. Imprimir números. Y pasarle nuestro Array, o sea, la dirección de memoria de nuestro Array, que como sabemos es la es el nombre del Array. ¿sí? El nombre del Array es la dirección de memoria del primer elemento. Y como segundo dato le tenemos que pasar la cantidad de elementos. Fíjense acá, nos mandamos una macana, cuando lo declaramos nos dijimos la cantidad de elementos que tiene. En este caso tiene 5 elementos. Recuerden que es una buena práctica generar un define con eso. ¿sí? Nos va a quedar un poquitito más ordenado el código, entonces vamos a hacer acá un define y le vamos a poner cantidad, elementos, 5. Entonces a partir de ahora vamos a utilizar este define en lugar del número 5, entonces después es sencillo cambiarlo, así que acá vamos a pasarle a la función el define. Bien, y de paso ya podemos probar. Podemos no esperar tanto como para poder probar cómo funciona el código hasta aquí. Tenemos que compilar. Recuerden que siempre conviene venir a compilar. Porque les puede estar, si no, compilando el proyecto anterior. Con botón derecho, compilar este proyecto. ¿Sí? Alguna... Acá me estoy mandando. Sí... Bueno, acá me está diciendo que esta función, como ya me vino escrita, vamos a retornar un 1 por ahora. Aunque no la estemos ni siquiera usando. Vamos a volver a compilar. Esperen, vamos a salvar desde acá, que sería lo correcto. Y vamos a compilar con el botón derecho. Bien, Fantástico. Acá me equivoqué cuando la llamé. No, ¿qué me está pasando en esta línea de código? Me dice que el retorno puede salir sin valor. Es verdad, nosotros lo que hacíamos era darle un valor inicial negativo y después recién eh, nos poníamos a analizar. Está bien, acá estoy preguntando que sea distinto de null. Vamos a compilar. Vamos a compilar desde acá. Bueno, ahí logramos compilar sin errores y acuérdense que también el primer play conviene dárselos de acá. Ranas local. Ok. Fantástico. Bueno, ahí estamos. Las macanas que nos habíamos mandado, por si fue los fix fueron un poquito rápidos, es. Nos habíamos olvidado de poner el menos uno en retorno, entonces claramente podía salir retornando una variable que, que no estaba inicializada. ¿sí? Y lo otro que teníamos es que si yo acá estoy declarando una función que devuelve un entero, te, estoy obligado a devolver un entero. está bien. Estas funciones por ahora las vamos a dejar acá, las vamos a usar, pero después nos las vamos a llevar a, a un archivo aparte que, que lo vamos a llamar lógica, como hicimos en el proyecto anterior. Por eso no es que las estoy haciendo, no las hago abajo del main y hago los prototipos arriba, sino que las hago ahí, las uso y ahora me las llevo. Y en general, más allá de que esto es una demostración y me queda como más fácil mostrarle el código a ustedes es, trabajando solamente en el archivo main, nunca se me ocurriría empezar a escribir las funciones acá. Directamente las podríamos escribir en el archivo donde donde van a quedar. ¿sí? No es que esto es una buena práctica, empezar escribiendo todo en el main para después tra trasladarlo al archivo donde esto tiene que quedar. Sino que a las funciones hay que desarrollarlas en el archivo que corresponde. Pero nosotros lo vamos a dejar como, como último paso. Entonces, bien, hasta acá logramos imprimir. Entonces, nosotros ahora podríamos eh, desarrollar la función eh, o la funcionalidad que, nos, que le permite al usuario cargar los valores. ¿sí? Nosotros hasta ahora arrancábamos con el array inicializado. Bueno, podríamos salir de acá y dejar ahora que el usuario sea quien carga los valores. O sea, que se haga el ingreso de números. Y podemos volver a chequear después del ingreso de números con la función imprimir que todo esté correctamente. A pesar de que no está pedido, o sea, en ninguna parte me está diciendo que los números se los pida con una función. Pero bueno, para seguir practicando podríamos solicitar los números al usuario a través de una, de una función. ¿sí? O sea, solicitar números. Lo vamos a hacer también a través de una función que va a recibir lo mismo, el array y el límite. Y el límite es la cantidad de números que, que le va a terminar solicitando. Podríamos ya ahora sí de esta función analizar lo que la función retorna. Entonces si sí, solo si sí, lo que la función nos retornó es lo que esperábamos, que acuérdense que nosotros tenemos que chequear que sea igual a igual a cero, o también es lo mismo escribir de la, decir que el negado de esto. O sea, esto va a devolver un 0 cuando está todo bien. Si yo lo niego, obtengo un 1. Y si lo obtengo un 1, se cumple y entro al if. Bueno, recién en este momento solamente imprimiríamos. O sea, si pasó algo cuando le estuvimos pidiendo los números al usuario, no, los, no lo estaríamos imprimiendo. Fantástico. Entonces, bueno, fíjense que esta función. Está muy parecida a lo que nosotros necesitamos hacer. La de imprimir números. Así que, en vez de imprimir, le pusimos solicitar números. Bien, lo del retorno está fantástico, va a chequear lo mismo. Vamos a necesitar una I, sí, vamos a necesitar una I. Pero en este caso, en cada vuelta del for, lo que vamos a estar haciendo es pedirle un número entero al usuario. Bueno, ¿dónde lo estaríamos guardando? Ese número entero lo estaríamos guardando en una de las posiciones del array. Para eso nosotros ya teníamos una función ¿sí? que es de la biblioteca utnh, disculpen, es de la biblioteca utn.h, lo escribí mal, utn-getnumero. ¿sí? Esta ya sabe pedir un número entero, así que vamos a utilizarla. Le tengo que dar el espacio para el resultado. Bueno, yo voy a ir guardando el resultado en las distintas posiciones de la raíz, ¿sí? o sea, los números que el usuario va ingresando. Entonces, le pu lo puedo hacer así a esta altura como para no marear, no es la forma correcta, pero podríamos decir que de la posición i del array yo le quiero pasar la dirección de memoria. Más adelante vamos a ver que esto no sería la manera correcta de escribirlo, sino que quizás sería mejor escribir p array ¿sí? más i y eso le iría pasando las distintas direcciones de memoria. Pero considerando que estamos en la clase 7 de programación, por ahora lo vamos a dejar escrito de esa forma. ¿sí? Ahí estamos. Quiero que dar? Un mensaje. Ingrese un número entero. Vamos a hacer un salto de línea. En cada pedido. Error. No nos dijeron un rango para validar, ¿sí? O sea, el ejercicio no nos pide que, que estemos validando esto dentro de un rango. Vamos a elegir un rango nosotros e exagerado, o sea, vamos a aceptar que los números vayan desde, no sé, a ver, menos mil a mil, y vamos a darle dos reintentos para ingresar ese número, ¿sí? Entonces, si esto en algún momento... Viene mal, bueno, yo no logré conseguir todos los números. Con lo cual, lo que podemos hacer para, para salvar, para, para hacer funcionar esto, sería analizar que siempre para seguir iterando esto tiene que venir bien. O yo podría detectar que esto vino mal y romper la iteración. ¿Sí? o sea, no tiene sentido si el usuario agotó los intentos y yo no pude cargar alguna de las posiciones bueno, solamente si pude cargar todas las posiciones tendría que cargar a la variable retorno con el valor correcto entonces, quizás aquí lo que podemos hacer es lo siguiente yo tengo la variable retorno cargada con un 0. imaginemos que eso pasó antes del for y en el caso de que detecte que alguna de las posiciones no se pudo cargar. ¿Cómo lo detecto? Bueno, preguntando lo que esta función me devuelve. Si esta función me quiere indicar que hubo un error, ¿qué me estaría devolviendo? Bueno, un menos uno. Entonces yo voy a preguntar eso. Si la función me devolvió un menos uno, quiere decir que esa posición no se pudo cargar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dos cosas. En retorno voy a indicar el error. ¿Sí? ¿Sí? Y aparte, voy a dejar de iterar, o sea, no le voy a seguir pidiendo el resto de los números, sino que voy a romper la iteración del for. Con lo cual, si pidió el primero, el segundo, y el segundo número agotó los reintentos el usuario y los cargó mal, yo ya salgo de acá con un break. ¿sí? ¿Qué nos queda? Bueno, nada, esta función, en vez de imprimir el contenido de un array de enteros, es solicita números al usuario... Para cargarlos en un array. Puntero, el tamaño, 0 todo bien, menos 1, error. Bueno, parecería que ahí estamos. Vamos a, a probar la función. Acá ya, ya la habíamos puesto en juego. Así que ahora podríamos compilar. No, bien, nada para hacer. ¿Por qué no debo haber salvado los archivos? Ahora sí ya puedo compilar con este. Bien, acá ya me detectó un error. Hacemos doble clic a ver qué nos estamos olvidando. Eh, ¿Qué nos estamos olvidando? El array, la cantidad de elementos, solicitar números. Me estoy olvidando de abrir, de cerrar. No. Ah, ahí, esos menos, no sé qué son. Vamos a volver a compilar a ver si es otra cosa. No, me habían quedado unos menos de ahí abajo en algún copiar y pegar. Bien. Ahora corremos el código. Ingrese un número. Bueno, menos 10, 10, 20, 30, 40. Bueno, ahí salió todo fantástico. Ahora lo que podemos probar es agotar los, los, los intentos. A, error, a, error, a, error. Bien, salí con error, entonces fíjense que no me terminó, o sea, entrando a esta parte del código, o sea, nunca logré la, la impresión. ¿sí? ¿Por qué? Porque no, no, no finalicé la carga correcta de los números del array. Así que ahora bueno, estamos ahí en condiciones de empezar a trabajar con la función que depuraría este array. O sea, nos dice que antes de imprimirlo deberíamos eliminar a los eh, números pares o impares. A esta altura no recuerdo, pero... Eh, borrar impares, ¿sí? esta es la función que tenemos que desarrollar. Vamos a hacerle la firma a esta función. Bien, esto recorre array y borra los números impares. Lo mismo, recibe el punto de array, todo fantástico. Así que podemos arrancar llevándonos este contenido. Bien. Vamos a recibir lo mismo. Ok. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer no es imprimir, sino que lo que tengo que analizar es si lo que tengo ahí es o no es un número impar. ¿Sí? Para lo cual, lo que yo necesito eh, es poder analizar qué ocurre con ese número, o sea, cuando yo lo, lo, lo divido por dos. ¿sí? O sea, ese número, si yo lo divido por 2 y el número es impar, el resto de la división debería dar distinto de cero. Para lo cual, lo que necesito encontrar en, o conocer en este momento, cuál es la función de C que se utiliza para calcular el módulo de un número. ¿sí? O sea, para poder determinar de qué manera yo puedo dividir y no obtener el resultado de la división, sino obtener como resultado el módulo de la división, el resto de la división. En C utilizamos para... para para calcular el módulo. El símbolo por ciento. ¿Sí? A ver, ahí. Entonces. ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que. A cada posición del array. O sea. Nuestro array es. P. Array. En I. Dividirlo por 2, Pero utilizando el módulo. Y analizar. ¿Qué devuelve esto? ¿Sí? Si el módulo. Es 0, este número es par. O sea, si yo quiero determinar si esta posición es impar, esto va a ser distinto de 0. ¿Sí? Bien, entonces, si eso es distinto de 0. a mí lo que me están pidiendo es que en esa posición del array coloque un 0. Eso es todo lo que se me pidió. Fantástico. Bien. Bueno, acá les recomiendo que de nuevo, o sea, eh, podrían... Si esto fuese más largo, vamos a hacerlo ahora, vamos a volver a cargar los cinco números. Pero ustedes podrían inicializar ya el array con algún valor y saltearse esto de tener que cargarlos a mano. ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Este es un buen momento para volver aquí y decir, bueno, pongo el primero impar, un 2, un 3, un 4 y un 5. Y ahora que ya sé que la función imprimir funciona, antes de meterme en eso voy acá a probar la función que acabo de desarrollar. Que se llama borrar impares, creo. Borrar impares. Y hago la impresión. ¿Sí? Entonces, y este código por ahora no lo ejecuto. Entonces me ahorro de hacer de data entry. Con cinco números no es tanto, pero tómense esta costumbre. O sea, de darle valores iniciales a las cosas. Así no se desconcentran. O sea, por ejemplo, si... si quiero para el paso siguiente, yo podría cambiar los números y tenerlos desordenados de alguna manera y empezar a trabajar con la función que ordena. Entonces me encuentro siempre ante el mismo escenario para ordenar. Y si mi función no se está comportando bien, va a ser más fácil que lo detecte, ¿sí? Que si ustedes están trabajando de Data Entry. Una vez que, sobre todo una vez que saben que esa parte ya les quedó funcionando el código, yo les recomiendo que a las cosas le den un valor inicial y esa, ese pedazo del código... Lo comenten, ¿sí? Bien, entonces, hecho eso, vamos a compilar y vamos a correr nuestro código. Como pueden ver, la posición 1, la 3 y la 5 se pasaron a valor 0. ¿Por qué? Porque son impares. Así que nuestra función está perfecta, la que, la que trabaja con los impares. ¿Qué nos queda? Nos dice... Realizamos un programa que pida cinco números, esa parte ya la chequeamos, los almacenamos en un array, luego borramos los impares, perfecto, ahora agregamos la función ahí abajo y eso ya quedó. Y ahora dice que imprimimos para chequear el funcionamiento, fantástico, y que lo ordenemos. Entonces vamos a trabajar con la función que ordena de menor a mayor, o sea el más chiquitito nos tiene que quedar arriba, sí, o sea que cuando vayamos haciendo el enroque tenemos que preguntar por el más grande y si es el más grande hacemos el swap bueno, como verán la función, ahora acomodamos un poquitito esto o si quieren ya lo ya dejamos acá acomodado nosotros habíamos solicitado los números y acá lo estaríamos borrando ¿sí? igualmente me parece que nos queda cómodo seguir trabajando, seguir trabajando con este código que inicializa bueno acá inicializa de esta manera, vamos a ponerlo un poco distinto 31, como para, para encontrarnos con otra, otra situación. Ahí, así está, está desacomodado. Lo de borrar impares ya lo chequeamos, así que por ahora nos quedamos con la función de imprimir. Pero antes de la función imprimir vamos a generar la función ordenada. Lo mismo, podemos partir de la función que imprime, me la copio, la pego. Y ahora esta en vez de imprimir, ordena una raíz de enteros. De menor a mayor. sí. de eh, array, longitud, todo fantástico. Me sirve todo. ¿Qué voy a cambiar? Bueno, lo que hago acá adentro. O sea, lo que voy a estar haciendo ya no tiene que ver con esto de imprimir. Sino que tiene que ver con que acá estoy en condiciones de ordenar. ¿Cómo funcionaba el ordenamiento que habíamos hecho? O sea, como el burbujeo que aceptábamos como básico de punto de partida. Bueno, era un burbujeo que iba a tratar de, de analizar de a pares las cosas que se encuentran en el array. e ir haciendo swaps en el caso de que ese orden no esté correctamente establecido. De a pares quiero decir, con que siempre estaba comparando la posición i con la posición i más uno. ¿Y, +1. ¿Y cómo, cómo terminaba el cuento? Bueno... Una vez que lográbamos dar toda una vuelta y no haber hecho ningún swap, estábamos en condiciones de asegurar de que el array se encontraba ordenado. ¿sí? Así que estoy, estoy sí o sí necesitando un flag swap, que es con el que voy a darme cuenta si esto quedó o no quedó ordenado. Y, y arrancábamos con algo que se iba a cumplir siempre hasta que eso deje de ser Deje, deje de, de pasar, o sea, hasta que me encuentre con que el flag de swap quedó en cero. O sea, que no se hizo ningún swap en toda la pasada. ¿sí? Ahí escuchan a, al perro. Incompor, incorporamos entonces acá el análisis del de flag swap. Esperen ahí. Ahí estamos. Flag swap. ¿Y qué vamos a preguntar? Mientras que el flag swap sea verdadero, seguimos girando. Entonces no necesitamos poner acá igual, igual a 1. Nada, ahí. Seguimos girando. Y lo que vamos a hacer es que siempre que entremos a esto, vamos a pensar que es la última vuelta que estamos pegando. O sea, antes de meternos en el for, vamos a hacer que el flag swap valga 0. Recién acá nos vamos a meter en el for. El for era un for sencillo, lo que hacía era ir de I desde la posición 0... Mientras que en la versión más fácil de las que vimos, mientras que i sea menor al límite, menos uno para no pasarme. ¿Por qué? Porque si lo dejo como límite voy a terminar en algún momento comparando el último contra uno que queda más allá del último. O sea que no existe. Y en cada vuelta voy a incrementar i. ¿Sí? Nosotros después nos habíamos dado cuenta que en cada vuelta del while podíamos achicar el límite. Pero... Si quieren, eso por ahora no lo hacemos y hacemos ese ajuste al final o lo miran, lo miran en, el, en el video donde nos dedicamos a hacer el ordenamiento de burbujeo. Así que bueno, en su implementación más sencilla acá yo me encuentro ante la necesidad de estar ya comparando lo que hay en i versus lo que hay en i más 1. Entonces la comparación acá es muy simple. Voy a preguntar lo que hay en array en i y acá tengo que hacer el enroque si esto es mayor porque quiero que los mayores me queden hacia la derecha entonces voy a poner ap array de i más 1 bien entonces estoy acá en condiciones de hacer el enroque qué es hacer el enroque hacer el swap que se pueden construir una función swap o tener una variable más acá que en este caso sería un entero siempre tiene que ser del mismo tipo que el array así que buffer va a ser del tipo entero y que voy a hacer copio cualquiera de las dos posiciones en buffer por ejemplo p array en i una vez que tengo copiado lo que hay en i lo re puedo reemplazar por lo que hay en i más 1 una vez que reemplacé lo que hay en i más 1, puedo poner ahí lo que hay en buffer. Lo que es importantísimo hacer en este punto es, hice un swap. Entonces tengo que levantar el flag de swap y ponerlo en uno. Sí, eso es importantísimo en este punto. No podemos omitir de hacerlo. Y ahora podemos compilar como para ver cómo nos está yendo con esto. No sé si la estamos llamando a esta función en algún lado ya. Tenemos algún error. Bueno, ese está fácil de resolver, nos olvidamos acá de poner el punto y coma. Y tenemos algún error más acá que es el nombre, ordenar, le vamos a poner que les había quedado el nombre viejo. Entonces acá lo que podemos hacer es, copiamos todo esto que nos sirve. Y llamamos a la función ordenar números y le pasamos los elementos, ¿sí? Esto es como lo tenemos desordenado y ahora vamos a ver si logramos o no ordenarlo. Compilamos. Pasó demasiado rápido pero ven que no hay errores. Le doy play y ahí vemos que el array nos quedó ordenado. Algo que podíamos hacer que hacía más óptimo el ordenamiento y yo que sé, que lo habíamos hablado, era ir modificando este límite o sea no, una vez que dejaste la última posición ordenada en la próxima pasada no tiene sentido llegar al final entonces lo que se podría hacer es siempre en cada pasada del while achicar en 1 el límite si yo lo arranco achicando acá límite menos menos ya la primera vez va a valer límite menos 1 entonces podría dejar este código ¿sí? es un ajuste finito pero el que lo entiende, mejor, quedó más óptimo esto. O sea, esto arranca la primera vez, a mí me van a pasar al límite real. ¿sí? Yo ya lo achico en uno. Entonces en la primera comparación esto ya va a valer uno menos. Y cada vez que dé una vuelta por el while, el límite se va a achicar en uno. Entonces no voy a llegar cada, en cada vuelta que pego... Me llevo a, un, a una posición menos. Si quedan dudas sobre este tema. Les recomiendo ver el video. Donde tratamos el tema de burbujeo en detalle. ¿Sí? Así que nada. Lo dejo ajustado. Como para que les quede, les quede de la mejor manera posible. Le damos ahí que sí. Que ok. Vamos a probar de nuevo nuestro código. Bien. Nos quedó perfectamente ordenado. Entonces ahora vamos a terminar de ensamblar esto que nos pedían. A nosotros nos pedían que. Pidamos los números al usuario, borremos los impares, hagamos la impresión y después ordenemos y volvamos a hacer la impresión. ¿Sí? esto era más o menos el código que nos habían pedido. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a sacar todo esto de acá. Y obviamente no tiene ningún sentido que le demos valor inicial a nuestro array. Entonces directamente vamos a borrar esta, linea, esta línea. Ahí nos queda, nos queda un poquitito más bonito. Estos espacios, saquenlos. ¡Fantástico! Ahí quedó nuestro código. ¿sí? Les meto un par de enter acá solo para subirlo. Borramos, Solicitamos los números. Borramos los impares. Imprimimos a ver qué apareció ahí. Ordenamos los números y volvemos a imprimir para ver que haya quedado ordenado correctamente. Guardo. Compilo. Le doy play. Me va a pedir 5 números. ¿sí? Vamos a ingresar de todo un poco. Vamos a ingresar el 11... El 2, el 3, el 1, el 4 y ahora vamos a analizar. Fíjense que lo primero que pasa es eliminar los, los impares. Eliminó el 11, dejó el 2. Eliminó el 3, eliminó el 1, dejó el 4. Y después ordena de menor a mayor. O sea, dejó los tres ceros al principio, el 2 y el 4. Así que hasta acá hemos cumplido con el enunciado una mejora para que esto quede hermoso bueno nos podríamos llevar toda la funcionalidad a otro lado que no tenga nada que ver con el main ¿Sí? ya en el, en el programa anterior habíamos habíamos visto esto de generarnos un archivo con la lógica entonces todas estas funciones me las voy a llevar acá a la lógica y qué me voy a, qué me tengo que llevar al punto h de la lógica bueno las firmas o, o los prototipos de las funciones así que para hacerlo más rápido Suelo hacer esto, que es pegar todo el código y copiar y borrar lo que sobra. ¿Sí? Esto es una buena manera de no olvidarnos nada. Y resta ahora sacar los espacios y poner los puntos y coma al final. Bien. Ahora nos queda incluir nuestro archivo de lógica en el main. Fíjese qué bonito que quedó el main. Súper sencillo. Pero faltaría que hagamos el include de nuestro archivo de lógica. Entonces vamos a hacerlo acá. Ahí, upa. No sé ni qué toqué. Alguna combinación de teclas que hizo eso, que no sé qué es. Bueno, quise completar, pero no pude. Lógica.h. Bien. Guardamos. Compilamos. Todo fantástico. Última probada. 2, 3, 5, 7, 11. Todos números primos. El único que no elimina es el 2, que es el único primo par. Y después elimina a todos. O sea que el orden de la lista final quedó con todos ceros y el 2 al final. Bueno, hasta acá cumplimos con, con todo lo pedido. Tienen el código este para, para bajarse. Así que, bueno, nada, a seguir practicando.